Podrás llevarte las vueltas, Bash. Pero no mi espíritu guerrero. Ala, no puede ser. Ahí va mi espíritu guerrero. Y ahí va mi dignidad. Y ahí mis ganas de vivir.